Bienvenidos al canal, antes de todo quería daros las gracias porque últimamente me habéis puesto muchísimos comentarios muy positivos y me habéis dicho cosas súper bonitas y me hace mucha ilusión, así que me dais muchas ganas de seguir y muchos ánimos, así que muchas gracias a todos. Mm. Últimamente he estado pensando y en realidad el canal no tendría sentido sin vosotros, no tendría sentido que yo siga sí, haciendo vídeos si nadie los ve del otro lado. Así que he decidido que os habéis merecido ser los protagonistas vosotros por una vez de los vídeos de Rita y su cerrita. Si os apetece saber cómo participar, atentos. Este último mes habéis sido muchos los que me habéis mandado mensajes a mi Instagram eh, mandándome fotos de vuestros cerditos, de cómo se llaman, diciéndome cosas sobre ellos y también haciéndome preguntas. Y la verdad es que me quedé muy sorprendida de que tantos de vosotros tuvierais cerdos. Cuando yo creé el canal, lo hice con dos objetivos principales. Primero, enseñar el cerdito como mascota, porque era un bastante desconocido y lo sigue siendo. Y luego hacer vídeos un poco orientativos para aquellas personas que acaban de adoptar un cerdito y no saben muy bien por dónde empezar. Pero nunca pensé que me siguieras tantos dueños de cerdos. Y en realidad sois muchos. Entonces, bueno, como yo tengo el privilegio cada semana de poder enseñaros a malla, he decidido dedicar un vídeo a enseñar a vuestros cerditos. Participar es súper sencillo, solo tenéis que mandarme un mensaje con una selfie con vuestro cerdo, como esta por ejemplo Una foto de cuerpo entero de vuestro cerdito, por si queréis que lo veamos mejor Y vuestro nombre, el nombre de vuestro cerdito, vuestro país y alguna anécdota graciosa o alguna cosa curiosa sobre vuestro cerdo Todo esto me lo mandáis en un mensaje privado a mi Instagram, que es Rita y su cerdita, os lo dejo aquí abajo Así que eso es todo. Con todos los fotos y la información que me mandéis haré un vídeo presentándolos a todos y así podréis conocer a otros cerditos y no solo a Maya. Y bueno, espero que os animéis. Me hace muchísima ilusión conocer a vuestras mascotas y que podamos enseñarlas y así de paso enseñar al mundo que somos muchos los dueños de cerdos y no soy solo yo. Antes de iros, no olvidéis suscribiros en el... Cerdito de la esquina, que es Maya, en la foto si le dais like, podéis suscribiros o en el botón rojo de abajo. Si os ha gustado la idea del vídeo, no olvidéis darle a like y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete!